¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? No tan bien porque es un pin Le ganó un equipo rasca como Barcelona, ¿no? No, no le ganó, perdió más bien. No, le ganó Barcelona. Ah, ya, a, yo, yo le escuché, le ganó. No, no, no, no. O sea, pero es que no podés equivocarte tanto. O sea, ¿para qué lo compraron a vaca? Porque lo han comprado por 3, 4 años, ¿no? ¿Para qué compraron varios jugadores si no los van a poner? La verdad es que no entiendo. Eh, mira, así llegó esta mañana, dice ya al aeropuerto internacional del de, de Alto, el, el señor. Esta foto que Carlitos. No, preguntale a Carlito. No ¿Sí? le Si él me la mandó a mí, ¿cómo le va a llegar a él? ¿Sí? Oh, ustedes parecen centrales de Bolívar. Se pasan Ay, la no, pelota, ve, uno ve, con Ven ah. lo que quieren hacer, no le sale. No le sale. Ahí está, ya la ha puesto acá, ahí está. Bueno, yo quería que la ponga al aire. Ahí está. Así llegaba al momento al Aeropuerto Internacional del Alto. Sí. Entonces, evidente la, la edición. No, no, no. así. Temprano esta mañana, temprano lo han, lo han hecho. Temprano van los reporteros de, de nuestro canal allí. Ahí está Beñat, eh, triste después de la derrota frente al Barcelona. Se estuvo a poco de lograr el empate, pero bueno. Pero o sea, No le podés jugar a un equipo tan insignificante, con todo respeto. Porque los vi, no pasó absolutamente nada. No pasa nada con el equipo. Bueno, cada, cada quien. Entre ve ese el... y Mamoré no hay con diferencia. Con los ojos si quieren. No, no puede decir eso. Está Ahora, exagerado. que te agobien, que te cierren los espacios, que no puedas salir no por ningún sitio. Eso. eso es lo que a mí me preocupa. La poca capacidad para poder armar un equipo. Dice, ¿para qué lo trajeron al tal Pato Rodríguez? ¿Para estar sentado en el banco? ¿Cobra 30 mil dólares mensuales? Te es, es, es parte de la estrategia que maneja Beñat. No, no, no es que eso dicen los que no saben de fútbol. Pero es que repite lo mismo, entonces, ¿qué puede ser? Porque no lo mete de inicio no al Pato, nunca. El, el Pato es al igual que el juvenil, eh, que se llama el jovencito, Uceda, Uceda que es un, es un jugador que entra en el segundo tiempo a desequilibrar en caso de ser necesario. Es una estrategia que maneja Beñat. ¿Qué podemos hacer? Él es el entrenador, es el que tiene la batuta en el equipo. Se equivocará, tendrá que asumir los resultados. Pero ustedes son sinvergüenzas, ¿cómo no lo echan? Pero ahí está, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle tiempo, a ver si logra engranar. Con razón, con razón el fútbol está cada vez peor. Si con esta clase de hinchas, que lo único que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, pero tiempo, ¿a qué? Por favor, vamos a ver esto que... A mí me provocó muchas cosas. Eh, por ejemplo, no puede ser que un equipo como Barcelona, ecuatoriano, te meta eh, en tu portería y no te deje jugar. Bolivia, eh, Bolívar formó con Lámpez, Sagredo Ventaberri, Hervías, Bejarano, Fernández, Villamil, Saucedo, el otro Fernández, Ferreira y Justiniano, anduvo mal. Ahora, yo pregunto, yo pregunto algo. Dime, ¿por qué no juega de entrada Vaca? Uh -huh. Ese es el primero. Vaca no lo pone. ¿Por qué no va Rodríguez de entrada? ¿Por qué no juega con el 9 Poveda, que es el goleador, como decían, del fútbol brasileño? Y eso, que el AMPE tapó un penal, más no, anunciado claro, que Casa Comercial. Que lo odio, el otro lo pegó para la tribuna, sí, por sí, sí. favor. Tipo es necio, papatía penal nunca he visto en mi vida como estos, ¿no? ¿No? El otro, mirá, esa torpeza, hermano, ¿no? ¿Eh? El sagredo. Mirá Pero dónde le va a pegar, la... dónde le va a pegar. Qué malo que sos, papá, ¿eh? Claro, porque si la pegaba un poco más, la no, pegaba no, no, vez vez sí. más. Si me acuerdo, no se hubiera muerto, estaría bailando cumbia. Pero es lo la mismo, la la vez, si, si, Entonces, si la arco. lo tenés a Poveda, que es el 9, no sé cuánto te la costan. Lo tenés a Uceda para, para poder jugar, pero no podés poner esos zapateadores, oscuros trotadores en el medio campo, como Saucedo, que no te aportan nada. El chico Villamil tiene que dormir más temprano, ¿no? Sí, Villamil Entonces, estaba. Eh, Villamil muy puede nervioso. triunfar en el fútbol japonés. ¿Sabes por qué? ¿No? Por, ¿Por qué? un tema de horario. Claro. Uh -huh. Este está, de, está despierto de noche, entonces allá de día andaría muy bien, ¿no? Hay algunas críticas, ¿no? A Villamil por los fines de semana y demás. Parece que le quedaron algunas mañitas. Sí. Bueno, dos a uno, señoras y señores. Y hay muchas cosas que, que vale la pena que, que las veamos, ¿no? Sí, hay que trabajar harto, sin duda alguna. Yo no quiero hablar mucho el, porque es hablar, hablar, hablar, hablar, el, hablar, hablar, hablar de lo mismo. El primer gol quejarse. fue un rebote. Tampoco fue una jugada estructurada de Barcelona. Está bien, yo no estoy justificando. Yo sé que se perdió y hay que, hay que asumirlo. No estoy justificando absolutamente nada. O sea, embargo, ¿sabe por qué a digo... mí me disgusta ¿Mm? conversar con fanáticos? ¿Por Porque no entienden razones. Y no, es poco no. probable de que yo le pueda exponer a usted razones de cómo fue el funcionamiento de su equipo que no rindió de acuerdo a la expectativa. Entonces usted me va a contestar como hincha. Entonces es poco probable. Eh, y pasa ¿Eh? lo mismo del otro lado. ¿Cuál es el lado? Cuando hablamos de con usted de otro equipo, usted no habla con la misma vehemencia que cuando habla contra Bolívar. ¿Acaso estoy diciendo que son malos? Claro. Malos son los ecuatorianos, peor son ustedes. <risa> a eso me voy. Pero es que yo tengo argumentos, ¿para qué? Para demostrarle que en el terreno de juego se equivoca su director técnico a la hora de armar el equipo. Está bien, y yo, yo le digo que está bien, tiene que asumir sus errores el director técnico. La derrota está ahí. Y ya le he dicho, el, el planteamiento que presenta el, el, el entrenador tendrá que defenderlo y respaldarlo. ¿Defenderlo dónde? Eh, ante quien tenga que hacerlo Ante la dirigencia, ante la hinchada y ante todos Y si se equivocó Bueno, tendrá que asumir las consecuencias Porque si no le va bien Con semejante equipo en esta Libertadores Bueno, igual habrá que ver qué hacer, ¿no? Ponelo, no de, es nuevo, momento de, ponelo de nuevo, por favor, el resumen a ver. a ver si esta vez lo mira con detenimiento A ver Por favor, vamos a ver La chichada del gol de ecuatoriano. ¿Eh? Hacían No sé cuántos minutos que no pasaban La mitad de la cancha ustedes ¿Y eso no es gol? Está bien, es gol. ¿Y? ¿Sí? Es gol. ¿Eh? Ahí dispara. Es gol. ¿A quién le pega la pelota? A Uno de los defensores, como le digo. En el afán de rechazar, ¿Eh? termina desviando el trayecto del, mirá, de la mirá. bola. Le estaban dando un baile. ¿Eh? Lo único que les quedaba era agarrarlos a patadas. Y ese penal muy más pateado. Uh -huh. Es la pelota va al centro, tenés un arquero que mide casi dos metros. Bueno, ese otro, mirá, son ordinarios para marcar. ¿Eh? Más ordinarios que diente de madera son, ¿eh? Mira, a este, ¿lo contratarías vos para patear penales? Pero no, por favor. Claro, no. Es un equipo, ¿sabe qué? ¿sabe qué es Barcelona? Es un equipo básico, rudimentario, ¿eh? Mira Y eso, ese decime que no, no es un gol de molusco. ¿eh? No, ¿cómo va a ser? No, no le ha es una a nadie. chichada. Por a ver, favor, mirá, dos toques Pero mirá, mirá, qué toque. La pelota le, le cayó. ¿eh? No, no, puede oh. decir que le cayó. Hay un, una jugada preparada. ¿sí? Hay preparada, dos pasos. ¿A dónde la prepararon? Es un error defensivo. Es un error ah, defensivo. Esa sí es el error Totalmente. defensivo. Mirá, encaró por la izquierda, centro. Claro, está. no hay quien lo marque ahí. Y pasó lo mismo al otro lado. No, al otro lado fue un rebote cuando quiso rechazar y descolocó al arquero. Está bien, yo le digo, derrota es derrota, hay que asumirla. Y perdimos los puntos. Podíamos traernos un punto allá. Ahora tienen que ganar los nueve. Y buscar allá igual, hay que buscar un, por lo menos un empate el otro, Los otros dos equipos, bueno, sigue, sigue puntero Bolívar con, con, con tres puntos, ¿no? Pero falta que juegue el otro integrante del grupo que van a jugar hoy día, ¿no? Pero perderse una oportunidad como esta, va a jugar Palmeira con Cerro hoy día. Hay que ver el resultado de ellos seguramente cambiará la posición y hay que trabajar acá. Como dice Barcelona, tiene que... Pero si estuvieron 10 días de vago, descansando, y fueron a jugar con el Bayern Múnich de Trinidad, y perdieron. Después fueron al alto y empataron, ahora volvieron a, empatar, ahora volvieron a perder. Yo dije tres le peleé en el alto, porque en el alto se salvaron de perder pero, ¿tú crees que con esta plantilla y alguien que no la sabe utilizar en el terreno de juego? Ese es el gran problema que hay. Porque equipo hay tremendo equipo. Usted lo decía, hay muchos... Hay, hay, hay jugadores. Tremendos. Pero el equipo bueno, no los pone. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Eh? Bueno, ¿Qué le parece? venía uh. tendrá que, que asumir y ver qué modificaciones realiza. no, no Hay que rajarlo. Mm. ¿Eh? Si no funciona y si terminamos... Así, en la Libertadores, yo creo que será lo más probable. Ya, hay, hay un tuit que manda eh, el jefe, el que los mantiene a ustedes. ¿Qué dicen? ¿Eh? Escuchen, no sé. Pues, ¿eh? Este parece el, el jefe de la gasolinera, ¿no? Que les da combustible, si no, se mueren. Dice, a todos los negativos, se esperan hasta el final de la primera fase, antes de criticar tanto. Increíble, no sé cómo pueden vivir así. Buenas noches, que esto sigue para largo. Este es que Gustavo Costa, el técnico de la selección que mandó, no sé, no entiendo qué puso este Twitter. Preguntale al, al a Carlitos Mesa. ¿Por qué Mesa. dice Gustavo Costa? Claro, creo que esto es... Y se fe. puso la cara de él. No, no entiendo. Es fe, yo creo que es una noticia falsa. Ah, pero capaz que Costa le esté dando una mano Gustavo, el técnico. Sí, ¿Y ¿por qué Costa tendría la foto de, sí, sí, eso es de lo que Claure digo. en su perfil? Ah, <ríe> no a... creo que lo ame tanto capaz. como para ponerle la foto en su perfil, ¿no? Te aviso que el, el técnico de la selección boliviana de fútbol me avisaron ayer, hablé con un amigo de Estados Unidos, y lo estarían ofreciendo en Estados Unidos. O sea, tú tienes un manager, ¿no es así? Claro, el que los maneja. O sea, que Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los que trabajan en televisión tienen un manager. Entonces uh -huh. este les busca laburo. Sí. No es como nosotros, que vamos, nos sentamos, levantamos la pierna, después... Y hay que esperar si te dan bola o no te dan bola. No. En esos sitios hay un manager que... Claro, que... que cobra un porcentaje por, por supuesto, buscarte laburo. Por, por buscarte trabajo. Y por hacerte... Y ya va y te muestra tus videos, ah, la capacidad que tienes para hacer eso. Por esto, promocionarte. Esto, ¿no? Por promocionarte, ¿no? Lo mismo pasa con el entrenador de la selección. Sí, y ya me preocupé yo. Porque me preguntaron, ¿Costa está bien allí? ¿Cómo no está bien si no labura nunca? ¿Cobra 65, 70 mil dólares? ¿Cómo no va a estar bien? Porque... Aquí lo habrían ofrecido, pues. Lo están ofreciendo. Claro, y no pueden ofrecerlo sin su consentimiento, me imagino. Claro. No creo que tú a tu manejador, a tu manager, como quieran llamarlos, eh, no le digas. No. De estoy aquí tranquilo. a un año estoy con laburo. Sí, no me molesten. Descansan. No me molesten, mosquito. No me molesten. Sin embargo, ¿qué será? Eso ya habrá visto la realidad de lo que está pasando acá y. Prefiero, Pero es que hay buenos jugadores, el problema está, eh, hay cada imbécil que se pone el pito para pa dirigir prácticas y es por eso que, que la cosa no funciona. Eh, es como si tuvieran, mira la palabra que voy a decir yo que está de moda, es como si tuvieran secuestrado a los mejores y no los ponen en el terreno de juego. Ay, Bolívar tiene un muy buen equipo, no podés ponerlo al patriota. Ya, ya no corres, en la cancha. Tenés un partido de visitantes en el cual tenés que aguantar y tener, qué sé yo, posibilidades ciertas cuando hay la posibilidad de un contragolpe. Y para eso tenés que tener gente livianita, ¿entendés? Gente que de buen trato, porque tú te defiendes con la pelota, pero Bolívar la pelota no la dio. Sí, por eso Y, le digo y, es y que... te digo, un equipo básico, rudimentario, ordinario y no no podés perder, ¿eh? Cualquiera lo pasa por arriba. ¿Por qué? Porque es timorato el técnico. ¿Por qué no le va a jugar de igual a igual? Si Bolí, eh, Bolívar quiere pasar a la próxima fase, es porque tiene equipo, ¿no? Claro, para eso se ha trabajado, para eso se ha contratado. Otra la planilla del Bolívar. 450 sí. mil dólares, 500 mil dólares mensuales. ¿Sabes cuánta plata es? ¿eh? Son 6 millones de dólares al año. Más viajes, más esto. Eso es lo que invierte Bolívar. Por eso es que cuando sale Claure a decir que ya está de buen tamaño, pues que muchos los mal acostumbra. Mm. Bolívar gana una Copa Libertadores, perdón, gana el derecho de participar, Tenés 3 millones. Gana los tres partidos, 900. Son 3 millones 900 mil dólares. ¿Cuatro casos ¿Cuatro? ¿La es recaudación decir... tiene cuántas recaudaciones al año buenas? ¿Con 10 trongues? Es el único que llena el estadio. Después. Pero las recaudaciones de estos tres partidos que también, digamos, son Pero, buenas. Por más o eso... menos, sumámosle a esos 4 millones, ¿cuánto más? ¿Un millón más en recaudación? Si el equipo gana, la gente va. Si el equipo no, no va. Póngale 500, 4 millones y medio. 4 millones y medio. Y medio, y póngale por recaudación en toda la temporada con los dos partidos de Clásico, un millón más. ¿Cuánto tenés? 5 millones, millones y, medio. y medio. Déficit. ¿Cuánto decimos la planilla del Bolívar? 6. 6 al año. Claro. ¿Y el sponsoreo? lo que meten en el pecho lo que meten en la espalda a los costados ahí está la diferencia Bolívar es otro que se autosustenta yo no sé cómo es que los balances cada vez sale que Bolívar perdió dos millones de dólares un año que Bolívar perdió un millón de dólares el otro año porque así a simple vista la, la explicación que le doy sí pero es que estamos redondeando los números para arriba no entonces puede ser que yo, yo le digo así a, a simple rasgos sin los sponsors habría no, un déficit... con los sponsors seis millones subiéndole, así, Pero calculando. Estoy, 250 mil dólares. Mamita, que lo defiende usted. No, no, está usted bien. Es gasolinero, no, ¿no? ¿no? me estoy diciendo que sea gasolinero, pero estamos Ajá. redondeando los, los, las cifras para arriba. 300... 6 millones. Con 6 millones de dólares pagan la planilla, pagan todo. Porque además pagan demasiado. No, claro. Eso, o sea, Es decir, cada hecho. muerto allí, que le pagan que un montón de plata. Bolívar es el que mejor paga. Sí, pero la regalan la plata. Entonces, yo no le veo que el equipo tenga déficit, tanto déficit. Ahora, si podés bajarte un poquito en el tema de planilla. O sea, ¿a dónde voy? Que con esa plata que invierten es para que le vaya a jugar al frente a Barcelona, que es otro equipo parecido, ¿no? Futbolísticamente. Sí. Y tampoco es tan mal equipo como usted lo quiere hacer ver, pero está bien. O sea, ya, eh, discúlpeme, Bolívar ha perdido con el futuro campeón de la Copa Libertadores de América Barcelona. Es un Eso ha sido todo, nos vemos a las 12, es ha un sido extremista. un placer. Lamentablemente <risa> es poco aconsejable a esta hora que nos metamos en una discusión que no tiene razón, forma, y que además no tiene argumentos Es para un defensa, extremista, ¿no? don Juan, es un extremista. No qué? estoy diciendo que va a ser campeón, pero tampoco me diga que es como Real Mamoré. O sea, un, se un va poco de un punto mejor, a otro. Un poco mejor, tiene más, más dinero, tiene más infraestructura que Mamoré. Pero está parecía senador. el Mamoré, porque sí. Bolívar no, tiene que jugar de otra manera. Sí, no, está bien, hay las críticas totalmente acertadas. Se ha perdido, hay que mejorar, hay sí. muy grandes errores, está bien. Sí. Diego Romero, ya te digo, está contentísimo que les <risa> hayan feliz. dado ese. ¿no? Claro, Está feliz. Ah. ¿Y ahora cuándo se vienen? Igual se vienen, partidos de visitantes. Sí, señor. Para los cuatro. Los dos van a jugar Strongest y Bolívar dos partidos visitantes. La próxima semana. No, esta semana la próxima se descansa, la de más arriba. Ya. Y después de esa, recién vuelven al Ciles. Sí. No, Bolívar juega cuando? El sábado, ¿no? No, el sábado juega. El ah, domingo eso, juega División Bolívar. profesional. Sí, sí, División profesional vuelve a jugar. Claro. Pero bueno. Pero en Libertadores, le digo, todavía que si dos, no, dos En la dos próxima fechas. semana se descansa. Y la de más arriba sí, tiene que volver a salir. Bueno. Ojalá se logre algo. Ya le digo, ¿qué, ¿Qué vamos pena a hacer? ¿Usted.? Señor Romero. Maestro, ¿qué le iba a decir? A ver. He escuchado ayer la transmisión, estaba buena de todo. ¿Cómo le va? Proceso? De todas las redes. Ah, con Milton. Sigue defendiendo el esquema dice? de Beñat. <risa> bueno, es que él es bolivarista, ¿no? Tiene que defender a su equipo. Es lo mismo que alguien venga y le... Cuestione el esquema que usted tiene en el deportivo, digamos. Claro, exacto. La forma de que usted claro. maneja el deportivo. Ahí sí deportivo. coincido. Ahí sí. Hay otro, claro, no, no, hay otro no, no, no, no, le dirá, no, no. claro. un momento, un de El, el que deportivo dirá. es un emprendimiento privado. No tiene por qué opinar nadie, excepto y los directivos del público. canal que pueden decir si está malo, o está bien. Pero. Después, después nadie más. Porque <ríe> a mí no me da que comer nadie como a ustedes que les pagan todo. ¿Y a, a Claudia, quién <ríe> le da de comer? ¿Eh? ¿Quién le da? Pero claro, le da que comer a ustedes. Está bien, pero está bien. Y Bolívar no es una empresa privada. Y él le da la Bolívar no es una empresa privada, entienda. ¿Y Bolívar es de la comunidad, entonces todo el mundo tiene ¿Pero derecho usted, a opinar. ¿Pero? ¿Eh? Si le dan ¿Sí? la batuta a Peñat, Peñat tiene la, <risa> posibilidad, la de de posibilidad de modificar este y esperar. hacer lo que él quiera. ¿O no? y asumirá las pero consecuencias. No, te no va a comparar con el deportivo, por favor. Me <risa> está hablando como director nada más. Como director. No como director. ¿Qué pasa si usted viaja? Yo Maestro. hago los cambios que estimo convenientes claro. y nadie tiene por ya. qué ¿qué pasa decir? si usted viaja? ¿Ah? Porque ¿quién? usted es el director claro. técnico y, con el y soy deportivo. el dueño. Listo. Listo. Listo. ¿Ah? Así eh, el Claudio director, no es el, el goleador del pinche equipo. Ahora dice el dueño. No Ahora me dice que no es. Cuando antes me dice que era. ¿No? Pero es que no, no. Un momento. Que Una no cosa es el que te da que comer y el otro es tu dueño. Ah. Ya. Es que Laura les da que comer, les arregla la planilla y todo, pero no es el dueño del club, no. porque el club es de la comunidad. Es más, nunca ha estado en venta, sí. ¿sí? Sí. o no? A ver. Totalmente de acuerdo. ¿Pero alguna vez usted dice, ah, el equipo de gasolina... Se Cabre". cree el dueño. Ah, Se cree el dueño. Ahora ya cambia. Y como Se ustedes cree. viven calladitos mientras el otro les hay que comer, tranquilo. ¿eh? Usted, ustedes son peor que los gasolineros. Usted ¿eh? no sube viviría... la gasolina y quieren hacer paro. ¿Usted no viviría ¿No? tranquilo si le dan tranquilo para comer y para vivir? No, viviría tranquilo Oiga, pero hablando de eso de dar de eso comer cerca, Nuestro equipo se, se el, el Tigre modo, ¿eh? oiga, don sí, Juan, Hablando de dar de comer Nuestro sí. equipo El Tigre también se llevó una gran cantidad de periodistas Ahí gratis a Brasil Y, y, y al día siguiente y, Yo hice un monitoreo de los periodistas que viajaron Y todos era pucha, El Tigre siendo yo de, de, del tigre, veía, Allá, sí, que veía una imparcialidad ver. ahí. Un gran partido. Claro, una, una imparcialidad terno. que la habían dejado en Brasil, porque claro, era bajo objetivo. La misma, el mismo quería que tenga claro, dejas, criticar claro, dejas al de criticar dejas de, de, de eh, Y eso usted mismo lo ha cuestionado, porque usted no viaja porque ha dicho que ahí se, sí, se merma la ¿Se imparcialidad. Se paga la factura. ¿no? De esto, claro, de esto, ¿no? después te pasa la factura. ¿Cómo ¿no? fue ah, no, pues oh, oh, esto, ahí. papito? ¿Qué estás diciendo? Te empiezas a llamar hasta el pinche utilero, dijo el jefe que no te pases. Si no, no te llevo otro viaje. dice no te llevo. Yo he visto periodistas que duermen hasta en el, la habitación del utilero. No, ¿sí? porque quieren la exclusiva. No, no, lo que pasa es que eh, a veces se van, la, a veces hay unos clubes que lo invitan solo el pasaje. Entonces no tienen de dónde dormir, entonces se meten a dormir en el cuarto del el utilero, utilero. Que generalmente ah, el cuarto del utilero van tres camas, porque allí ponen las pelotas, las cosas. Entonces generalmente utilizan dos camas nomás, a una vez, porque ahí va todo el... Eh, Todo en la indumentaria. Aprovecha para... Abrazado con el utilero. Claro, les tengo plata para ah. tu pasaje, pero no para tu hotel. Si quieres vas con las pelotas. <risa> ...bueno, sí, las pelotas. Así está la situación, ¿no? El deporte en Bolivia. Sí, después le buscamos la vuelta de que... Y bueno, vamos gratis, pero no gratis porque te damos publicidad. Ah, también. ¿no? Es otro de los... Por ahí. De los ganchos. ¿Alguien le ha condicionado alguna vez? ¿Un club de equipo? ¿a usted? Claro, ¿Tantos claro. años? Te llaman claro, publicidad. Claro, pero por supuesto. ¿Cuál? Yo te cuento una sola. Por ejemplo, <risa> tú sabes que yo soy enemigo de esto de andar y los críticos los que andan arriba del avión y, y que se suben a cuenta de, de vender, qué sé yo, o hipotecar tu opinión. Eh, sale elegido Salinas, presidente claro. de la Federación Boliviana de Fútbol. Al tiempito, a los pocos días, me llama por teléfono César, que en paz descanse, y me dice, Juan, vamos a ir a jugar con Francia en París. Vamos. Aquí está tu boleto. Claro, no, estás invitado, me dice, vamos, vamos a llevar, si querés llevar un camarógrafo, no hay problema, me dice. Le agradezco mucho, le dije, don no, César, pero no voy. O sea, ¿cómo yo, que toda la vida he estado en contra de ese tipo de cosas, a la primera me voy a subir al avión? Ni por mirá, mirá, se subieron unos que le daban con un fierro a cuenta, se arrodillaron a cuenta de que. A partir de ahora era una nueva época. Pero ya Fueron más. a París, de París vinieron a la Copa América. Yeah. Y de la Copa América volvieron para acá. La pasaron bomba los guachos. Claro, ah, lo que se perdió. Porque no, no se, se perdió, pero es que no, yo la Día próxima bebé, semana bebé. me voy a París, ¿cuál es el problema? Porque voy solo, ah, o sea, sin, voy solo, sí, digamos Sin ningún mi... presidente de ninguna pero federación claro, que que me te ande... esté llamando a la Malando. habitación, hola sí, eh, fíjate que llegó fulano, me agradaría mucho que estés allí, a ver si me, me cubrís la nota Estoy en el jacuzzi, ¿no? Por favor Además, Estoy haciéndome concesa. la pedicura, la manicura La otra que te cuento, una vez y esta eh, con Bolívar, yeah. me llama la gente de Bolívar, ¿te acuerdas del partido con cuando fue con Barcelona? ¿Te acuerdas que fue a jugar a España? Cuando, sí, sí, claro. O sea, ¿qué es lo que...? A mí? Yo no estoy de acuerdo con Bolívar. Por ejemplo, Bolívar es como el hijo que no tiene papá, buscando parecerse a alguien. No. Es una desgracia. Entonces, en ese tiempo querían parecerse al Barcelona, Barcelona, ¿te acuerdas? Después lo trajeron al otro español, que a punto está de venir a jugar, que estuvo en Wisterman, eh, que ahora dicen que va a venir a... ¿Pero y eso es malo? Al no, pero no, espera, Déjame que te cuente. Ya. Entonces, eh, <risa> eh, después trajeron uno al Madrid, que se quería parecer al Real Madrid. Entonces, en ese tema eh, sale el viaje a Barcelona, que supuestamente se va a ir a jugar a Barcelona. ¿Hay quien cree que llaman por teléfono? A Giovanni. Al Showman del Deporte. Yeah. Señor, me dice, ¿cómo le va? A placer saludarlo. Al hombre dice de la poderosa institución, perdón, ¿me está hablando de Chumani. Le dije, no. Le ha de... claro. le, me, me habla de Tembladelani. Bueno, ok, perfecto. Ay, bueno. O de lo que queda en Tembladelani. Eh, lo quiero invitar, me dice, ¿a dónde? A que vaya a, a España con nosotros. Porque va a jugar Bolívar con el Barcelona. Ya, primer charle, pues, ¿no? ¿cómo va a jugar con Barcelona? Al final terminaron jugando en la cancha 8. Con un, un equipo juvenil de Barcelona Que los que fueron Terminaron transmitiendo Entonces yo le digo, no, muchísimas gracias Yo le agradezco de todo corazón Pero cómo no, nos va a acompañar o sea Si ustedes dicen que yo no los quiero ¿Cómo me voy a aguantar 12 horas Con ustedes en un avión? Claro, imagínese yo también, ¿no? Pero está bien, había no, que... No, van a viajar juntos entonces. Había aquí que... No, aquí no, vaya. había nosotros que... Vamos a, nosotros vámonos a... a, a, a ya ya le he dicho, ya le he dicho al mesa licenciado, mesa, papá, cómprate ya... un biombo y viví tu sí, vida aparte. Sí, ¿ya? Sí, exacto. Con color. Entonces, ese, no fui y les agradecí. No, no, y por, por haber desechado no. eso, bueno, ya fue otro periodista de, de, de, de, la, de la otra red. Que le agradezco a usted, obviamente. Sí. Tú competencia, yo no tengo competencia. sí. Yo hago lo que tengo que hacer y lo trato de hacer en lo mejor posible. Yo no me preocupo estilo. de si los otros lo hacen bien o no. A mí me enseñaron que mientras yo haga mis cosas bien, el resto no me importa. No, bueno. y, y por un tema de... Pues, buena filosofía. Un tema de... Mejor no digo nada porque si no se van a enojar conmigo. Bien. Yo no miro a nadie. Muy bien pero mucha gente lo vea a usted. Ah, eso se lo importa. El día, que no, el día que no me vean... Espera un ratito. No, el, día está que está. No me vean, el día que no me vean... El día que no me vean... Tranquilo. Yo, yo voy a girar hacia, hacia el estudio, por ido? favor. No, no, espera. ¿Qué? ¿Por qué se está yendo me siento. El día que nadie lo vea... Sí, ese día... Bueno. El día que nadie hable para mí, ni bien ni mal. El día que yo no sepa, eh, por lo menos, dejarte en un programa algo, aunque sea un gesto... De, a ver cuándo se va este. Ese día no tenemos que ir. Porque debe ser triste venir a hacer un programa de televisión. Donde nadie te ve, pero aparte de que nadie te ve, nadie comente si estuviste bien o estuviste mal. Ya estamos transmitiendo esta parte, hoy día tampoco lo vamos Me lo olvidé. Noto. ¿Qué? Me olvidé. ¿Sí? <risa> ya. Hay que hacer siempre un encuentro. ¿Mañana? Ese es uno de los problemas lunes, que trae la bien. edad también. Ay, el lunes. Pero tanta seguro si el deportivo ahí si sí, no me han dicho la gente me pide visto? por favor que yo les mande el claro eh, el para que lo podamos hacer no claro los felicito anda bien la mañana gracias igual Muchas a ustedes licenciados gracias que lo eh. vaya viendo Juan